¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Renegade Racing En el vídeo de hoy vamos a ver el coche legendario No es que sea legendario, sino que simplemente se llama así Que después de la actualización del 3 de marzo de 2021 Es el mejor coche del juego conocido Le voy a chetar un poquito Bueno, voy a comprar poderes que tenemos por aquí Ahí está, todos los que podamos Ahí está, que después vamos a maximizar lo que son las estadísticas personales de ese coche legendario Qué raro se me hace llamarlo así, eh chicos Coche legendario Vale, ahí está, vamos a comprar el óxido nitroso Vamos, de todo un poco Ahí está, que no falte de nada Para nuestro mejor coche del juego Y voy a empezar ya con la mejora, eh chicos Dejar un like, suscribiros para más contenido Ya lo veis ahí, con todos los poderes ya Obtenidos, vamos a mejorarlo. Vamos a ver qué regalos nos tocan. Quiero que me salgan pinturas de este coche. Ahí está, tercera mejora. Me van a dar regalo. Voy a abrir, no sé, este mismo. A ver qué me dan. Bueno, me dan cadenas. No pasa nada, seguimos mejorando. Ahí está, otro pues regalo más. Los regalos vienen muy bien, pero claro, poderes. Ya tengo, eh, chicos. Así que me interesa que me salgan pinturas. Vamos a ver si para el próximo me dan alguna pintura de este coche Ahí está, pintura nueva Un estilo un poco hmm, oscuro Respecto al que ya tenemos aquí, bueno que también es oscuro con ese grisáceo. Vamos a continuar Siguiente regalo Vale, cadenas de nuevo ah, Ahora jugaremos con él chicos, quedaros un ratito más Vamos ya por la mitad del coche Mejorado Y está me van a dar un imán Fuera Seguimos, mejoramos el turbo Mejoramos el control, la tracción Y la velocidad máxima Todo esto importa mucho A la hora de luego jugar Vale, hemos subido de nivel el impulso de rueda Que ya lo tenemos al nivel 10 Porque claro, todos los poderes A medida de que bueno, vas Vas comprándolos vas subiendo de nivel Que los tengo todos al 10 No me faltaría por tener al 10. El. Bueno, turbo con nitrógeno. Y aceleración de aterrizaje. Esto es lo que más. Esto es lo que más. El resto de cosas sí que es verdad que las tenemos todas al 10. Esta es la que no tenía, la que no tenía al 10. Impulso de rueda. Que ya sí la tenemos. Venga, siguiente regalo. Bueno, joder, con las cadenas, ¿no? ¿Cuánto sale? Vale, quedaría un último regalo. Que es la última mejora. Ya lo hemos mejorado. ha sido una pintura? Vale, bien, una pintura. Uf. O Esa pintura está muy chula. Creo que es la que me voy a elegir. Y ya estaría completo. No sale ninguna animación. Pues es el último coche del juego. Voy a jugar un poco. A ver, en el nuevo mapa. Bueno, ¿un nuevo mapa. Si sí, me aparece colinas verdes, que no me aparece. Está infierno nevado de momento. Bueno. Me interesa jugar para conseguir el 100% De la arena de dioses Que después de la nueva actualización No lo tengo Sino que tengo simplemente un 46 o 48 No lo sé exactamente Ahora lo veremos Vale, vamos allá Vamos a dar un, por... bueno, a dar un par de vueltas Pero al final han sido más Vamos segundos Venga, no me fraudes Coche legendario ¿eh? Hazle honor a tu nombre Vale, voy a tirarle Pero, ¿Qué haces, David? ¿Qué haces? Madre mía, guardo, qué vergüenza Ya cuando me sale mal todo Difícil Vale, otra voltereta Venga, Voy a concentrarme en hacer lo mejor posible Vale, vamos allá Qué mala pata, eh, chicos Que nunca he ido ya antes A ver, vale, vale, vale Segundos, bueno, el primero es que está súper lejos Va a llegar enseguida. ¿Cómo que terceros? Vale, segundos Segundos Ha ganado un tal Ian Que es un bot Porque estoy jugando sin internet Y volver a intentarlo Vale, sí he perdido Pero no he perdido Lo que son puntos de clasificación Así que me da igual Estoy contento Vamos a por otra partida Vamos a ver Arena de Dioses, claro, un 48% completada. Voy a abrir regalo, que viene siempre... Uf, Esto viene... Qué, qué, ¡Qué bien me viene ese dinero, por Dios! ¡Qué bien! Vale, ahora mismo sí que es verdad que no lo necesitamos para nada, pero que en un futuro quizás lo necesitemos. Entonces, venga, vamos a echarnos otra partida con el coche legendario ahí está, eh, exacto completa misiones para desbloquear nuevos poderes ahí está Mira, vamos allá, no he leído en qué mapa estamos uff, y es que lleva el mismo coche que yo pero claro no tiene vaya hombre qué bien vamos, vamos, vamos segundos, primeros Vale, hemos empezado, bueno, hemos empezado muy bien, por lo que el fallo luego nos ha penalizado poco. hacemos un par de vueltas. Vamos para abajo. Ahí está, baja, baja, baja, baja. aterrizaje perfecto. Otro par de vueltas. 3, cuatro 5. Ahí está. Unas volteretas para colocarnos con 8 de turbo. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Es importante seguir con buena. Dirección, vale Queda poco, voy a ganar Vale, gano seguro Sí, ahí está Me caen las piedras encima, que me revientan. De nada al resto Recargamos los poderes que se me han gastado Vale, este que me gusta a mí Ahí está, perfecto Y última partida, chicos En una hemos quedado primeros En la anterior hemos quedado segundos A ver si volvemos a ganar Que estaría muy chido Dejadme abajo en los comentarios si os gusta este coche legendario Que si os gustaría Que incorporaran en Crash of Cards Puesto que es de los mismos Creadores Eso me meten Bueno, se parecen muchos Los coches de un juego y del otro ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Pero que ha hecho ese cambio un monstruo! Pero, pero, pero, pero ¿Qué se ha tomado? ¿Qué se ha tomado ese antes de conducir? Vale, vale, vale ¡Uf! Me la he jugado, ¿eh? La última voltereta me la he jugado. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Nada, nada, nada. Olvídate de subir. Vamos al lío. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué bien lo estamos haciendo, ¿eh? Uf. Solo hay que ver lo, lo que... Lo, bueno, la distancia que le he cogido al segundo ya. Bueno, aquí me he olvidado un poco. Vamos a llevarnos un poco de cuidado. Ahí está. Seguimos. Levantamos un poco de rueda. Ahí está, poco a poco. Venga, que no nos pille Que me vaya con el camión monstruo No me gusta un pelo Vale, voy a dar todas las que pueda Hasta aquí, ya vamos, baja Uff, me la he jugado Ahí bajando Qué buena partida Mejor no lo he podido hacer Nuevo récord, perfecto Recogemos money Ahí está Y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿eh, chicos Me ha gustado mucho este coche no hemos podido jugar al nuevo mapa como en el anterior vídeo. Si queréis ver Colinas Verdes, ese nuevo mapa. Os recomiendo que vayáis que al anterior vídeo. Os dejaré por aquí arriba la, la notificación con el enlace. Y nada chicos, me despido por aquí. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en un próximo vídeo de Renegade Racing. Adiós.